Hola familia, continuamos con esta serie de videos cortos, explicando lo más básico del juego. Ahora vamos a platicar de cómo viajar por avión. Estoy juntando cents porque solamente me quedan 5. Ya tengo 8 y recomiendo que tengan entre no menos de 8 cents. Si viajan para la apertura de una nueva ciudad, les recomiendo que tengan por lo menos unos días, si es posible. Pero con estos 8 es más que suficiente ahora recuerden no todas las ciudades tienen aeropuerto solamente San Francisco, Chicago, Nueva Orleans, Nashville y Manhattan si mal no recuerdo viajar en avión es muchísimo más caro que viajar por tren. Llega uno más rápido pero es mucho más caro. Estas terminales se pueden comparar antes de la apertura de una nueva ciudad pero hay que tener mucha suerte porque todo el mundo las quiere comprar. Miren este cuánto está vendiendo esta terminal 6,600 dólares. Este por 100 millones de UPEX, que son como 10 mil dólares. Perdón, 100 mil dólares. Este lo está vendiendo por 10 millones de UPEX. Bueno, en fin, es el mismo concepto que cuando vamos a viajar por tren, vamos a viajar lo más económico posible. Especialmente ustedes que son jugadores nuevos. Este aeropuerto tiene tres terminales, la 1, la 2 y la 3. Lo que tenemos que hacer es buscar las terminales más baratas que podamos visitar. Si queremos viajar a la terminal número 2, la seleccionamos. Aquí nos cobran 20, 20, 20 UPEX, 40, 190, 200. No cometan el error de pagar 200 UPEX cuando otros jugadores están cobrando más barato por visitarlos. Mismo concepto que las terminales del tren. Estos numeritos, una vez que llegan a cero, ya no se puede visitar esa propiedad. Si mal no me equivoco, 20 es lo mínimo que se puede cobrar para visitar. Igual aquí, 20, 20, 200. Y nos vamos a la terminal número 3. 20, 20 igual, 190, 190. No cometan ese error y paguen más de lo que deben aquí junto a los aeropuertos no hay propiedades cercanas donde podamos hacer trampa y no pagar tanto pero 20 upex no es no es mucho bueno nos vamos a esta terminal la visitamos me van a cobrar 20 upex y me van a quedar 7 cents después de visitar el aeropuerto o la terminal número 2 si vemos aquí tenemos 7 cents solamente igual que cuando viajamos a la estación del tren, al Hyperloop o a la estación del autobús. Una vez que llegamos, tenemos que escoger otra vez la figurita del tren, autobús o avión y aquí están todas las ciudades donde podemos viajar en avión. Si quiero ir a San Francisco, me van a cobrar 1,840 UPEX, Nueva York 740, Kansas City 400, Nueva Orleans 840, Nashville 410. Creo que me voy a ir a Nashville. Uh -huh. Vamos a pagar 410 UPEX. Aceptamos. Nos va a preguntar, ¿estás seguro que quieres comprar un boleto por 410 UPEX? Vamos a poner que sí. Y ya estamos viajando por el metaverso. El viaje se va a tardar 6 minutos con 30 segundos, algo así. Bueno, regresamos cuando terminemos con este viaje. Llegamos a Nashville y nos bajamos del avión. Ya estoy aquí en la ciudad. Pero en fin, si quisiera yo regresar ahorita a Chicago, tendría que pagar otros 410 UPEX. Pero no vamos a hacer eso. Se acuerdan que en el otro video anterior les hablé de la estrategia de comprar propiedades cerca de la terminal del tren para que no gastemos nuestros upex si en este momento quiero mandarla a la terminal del tren voy a tener que pagar 10 upex miren aquí a este solamente le quedan 5 restantes 5 visitas pero vamos a ver si lo podemos mandar desde aquí desde nuestra propiedad confirmamos no gasto cents no gasto upex porque es mi propiedad lo que tengo que hacer es que agarre caminito que está Línea negra simplemente se tope con una de estas propiedades aquí. Ya está agarrando camino nuestro explorador. Tal vez se tarde otros 3 o 4 minutos en llegar acá. Así es que regresamos en un momento. Pero quiero que vean cómo es posible tomar el tren desde una de nuestras propiedades sin pagar UPEX y sin gastarnos un cen ¿Cuántos senos quedan? 7 aún no podemos pero regresamos en un par de minutos cuando ya estemos más cerca ya estamos más cerca de la terminal del tren y vamos a ver si nos permite comprar el boleto sin pagar por la visita con upex miren nada más ya podemos comprar nuestro boleto hacia chicago se va a tardar una hora confirmamos vamos viajando a chicago Así es como se viaja por avión. Muy fácil, sale más caro, pero llega uno más rápido. Son decisiones que ustedes tienen que tomar dependiendo de cuántos UPEX tengan a su disposición. También recuerden que les voy a dejar el link para que se unan al Discord del Barrio Latino. En la sala de tutoriales e info útil, en los mensajes pinchados, tenemos este documento que les va a ayudar muchísimo para entender cuánto van a gastar en viajar entre las ciudades y qué tipo de transporte pueden usar. Bueno, familia, espero que les haya ayudado a entender un poquito más, especialmente a los jugadores nuevos, de cómo viajar entre las ciudades lo más económico posible y sin usar tantos cents. Dejen un like al video si les gustó para que así más jugadores nuevos vean estos tutoriales. Y no estén tan perdidos como muchos de nosotros cuando empezamos el juego. Por eso tenemos el canal de Discord y los videos y otros tutoriales para ayudar a esos jugadores que apenas empiezan porque todos entendemos lo difícil que es entenderle al juego. No se les olvide inscribirse al canal y en la descripción del video les dejo los links. Que tengan un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso.